Cuéntame algo de la moneda libre. Pues la moneda libre es algo que yo he descubierto hace, en septiembre, hace muy muy poco. Um, tengo la suerte de haberlo descubierto aquí en Toulouse, que es una ciudad donde hay bastantes miembros en comparación con otros territorios. Y entonces ha sido bastante fácil para mí certificarme. Uh, he tardado creo que un mes porque he podido hacer muchas relaciones muy interesantes que es uno de los aspectos de la moneda libre que a mí me, me encanta es encontrar gente uh, con ciertas afinidades y he podido hacer intercambios y he podido vender y comprar en junes. ¿Qué intercambios has podido hacer? Pues yo he vendido unos libros, uh, una corbata uh, y he podido vender productos de España. He vendido, por ejemplo, pimentón que me sobraba a mí, que aquí es más difícil de encontrar, pues lo he vendido aquí. Uh, muchas veces uh, productos del de huerto muy buenos. Y de momento eso. Y en tres meses ya está bien. O sea que hace tres meses que estás certificado. No, no. no, no. Me hace en octubre. Ajá. Y... ¿puedes decir algo para los que vamos a iniciar la moneda libre en España? Pues, para los que la vais a, a iniciar... Um, yo os animo a, a probarlo uh, y a documentaros. Hay un aspecto que puede asustar un poco, porque a veces está presentado como una teoría, con aspectos matemáticos, pero también se puede usar con, de un modo muy práctico. Uh, Vemos a la gente, intercambiamos con ellos y tampoco hace falta comprender todo. Lo, lo que os animo es a entender el espíritu de, de la moneda. Es una criptomoneda, pero no tiene nada que ver con el Bitcoin y compañía. Eh, en el sentido de que, eh, primero, no tiene equivalencia con el euro o el dólar o lo que sea. Es una moneda que producimos nosotros mismos. Está basada en el hombre. El hombre está metido en el corazón, en, en el centro de, de la creación monetaria. Y eso es la, el gran han cambiado el nuevo paradigma. Entonces, pues eso es lo que hay que entender: es que aquí cada uno genera un dividendo universal que esté en España o en Toulouse o en Bélgica, es lo mismo. Entonces hay una cierta igualdad que es lo que no vemos en eh, el Bitcoin, por ejemplo, donde pues, unos que tienen unas máquinas muy potentes o que han entrado en el Bitcoin hace tiempo, pues, tienen privilegios que, un, que no puede tener todo el mundo. Es una de las diferencias de la moneda libre que hay que entender y pues como consejo cuando iniciéis el Sol España, pues es mmm, intentar juntaros los pues, que tenéis esta, este interés, igual al principio va a ser un poco más costoso que para nosotros que ya vivimos años con ello, en el sentido de que pues igual os tenéis que mover para encontrar gente en otras ciudades, igual hay que ir a Madrid o a Barcelona que hay más gente, pero bueno, el caso es um, dar el primer paso y e intentarlo. Hay mucha um, documentación, literatura, videos en Internet. Uh, un grupo de franceses um, intentamos uh, compartir en español, traducir. Entonces cada vez habrá más uh, material. Y eso, hacemos o sea, a, a participar y formaros en contra de gente. Muy bien. Este, estamos aquí en un lugar simbólico. Sí. De, estamos ante una especie de minotauro, ¿no? Sí, sí, sí. Pues el, este es el minotauro, bueno... Dicen que es un minotauro, pero bueno, yo lo creo porque tiene una especie de, de manos y tiene lo de Wall Street, ¿vale? Entonces Wall Street es muy, es muy interesante porque, al final, ¿qué, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es mm, la, la calle del muro. entonces pues eso es un laberinto, ¿no? Y el minotoro, pues es un animal que se escondía en un, en un laberinto porque era el fruto de una vergüenza. ¿no? Y, y de hecho, también el toro es un símbolo en la bolsa. Para los que especulan, tienen el toro con la cabeza arriba o hacia abajo. ¿no? Entonces, el es, es, laberinto es como una vergüenza. Es, es algo que si lo realizamos con la moneda o con la bolsa, está oscuro. ¿no? Hay que esconderlo, es feo. Pero también le podemos dar una, una, una, una visión muy interesante, porque el minuto en realidad tiene otro nombre, también se llama, es poco conocido, pero también se llama Asterión, y Asterión es astro, es luz. Entonces, si sabemos buscar bien y salir del laberinto ahí tal vez, en lugar de ver nuestra vergüenza, podemos encontrar nuestra luz. Igual eso es la moneda libre, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Nada.